Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a compartir con vosotros eh, un proceso que hemos hecho con los yayos, los abuelos, y con nuestros hijos, de crear un molde de manos. ¿Vale? Hem Lo hemos hecho dos veces. La primera vez, bueno, vais a ver, que la primera vez eh, salió muy mal. Salió muy mal. La segunda vez ha salido bien. Así que vamos a ver el proceso y luego vamos a ver el resultado. Meceres, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar. Ay, me llevo esto para allá, cada uno menos. vamos a intentar moldear, moldear nuestras manos. Ah, vale. Porque lo intentamos una vez ya y la verdad que salió un churro. Entonces, como ahora tenemos una idea un poco mejor, vamos a intentar moldear las manos de los niños y las nuestras juntos, agarradas, vale. A ver qué nos sale. Vale. Pues espero que salga bien. Muy bien, Bueno, ya leí yo, ya hemos planeado cómo íbamos a poner... ¿Tres? 200. Es de gaña, ¿verdad? Es de gaña. 3 doscientos ¿Vale? La tenemos que meter con los dedos abiertos, Seba, eh, Sebas, ¿vale? Hacer, ¿vale? Dedos abiertos, mira, vamos a probar. Sebas, dame la mano. Mira, así, ven aquí. Mira, así, ¿vale? Con los dedos abiertos para poder quitar con fuerza. ¿vale? Así no, así no, así. Mete la mano aquí, ¿vale? Tener así la mano de la dentro adentro, sin moverla, sin mover la mano. Vas a estar, como te digo yo. <risa> <risa> vale. Si la otra vez salió un churro, ahora seguro que sale una porra. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Más que nada que Algunos ve por aquí, otros por aquí. ¡Niño! Y madre, este muchacho que guarde ahí. me ha salido. A ver, Dani, ven, ha mano. ¿Cómo quieres que.? A ver, ¿cómo os tiro la foto? Mira, nosotros así, así, así. ¿Vale? Así, hacemos. Rasca. La... ¿vale? Se va a ah, sí así, sí, la mano, sí. sí. ¿Que se y se mueven los dedos. Idea, mira, mira, ves, ven los dedos, ven la mano. Saludos. Ah, sí, sí, sí, Preparados. ahora? Ya. Dale, caña. Venga, vamos. Una, dos y, no? tre y tres, ya. Venga, meted la mano bien y no la mováis. No la muevas, Sebas. Vale, tenéis que estar ahí tres minutos. De tres aguanta, minutos a una no, hora. No, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. No, no, déjalo. No quieto. muevas, no muevas. No muevas los dedos. No muevas. Quieto, Dami. Te vas a ir una figura, un figurón. Que vale mía, qué figurón. Ah. <risa> también no ponga la... los dedos, también El, ¿El desenladrillador que no desenladrillo. Dos muevas, todos eh, los muevas. El ordenador que se llama la trilla. Para que se quede oh, quieto. Yo no he dicho nada del ordenador, eh. Buen desenladrillador. Ya se está poniendo blanco, mira. Buen desenadrillador será. Bueno, buen desenladrillador será. Vale. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Un, un tigre, dos tigres, tres tigres. comía trigo en un trigal. comía trigo en un trigal. ¿Y Sebastián fue? Y Sebastián fue. Y se cagó encima de ellos. Y se cagó encima de <ríe> A ver, otra trabalenguas. lenguas. Mm. Vaya trabalenguas <ríe> ah, Es que de nuevo a te gustan las tetas de...? Ya de... se poniendo duro, ¿eh? Ya, ya, ya. Esperada que pongáis 52, ya serán 4 minutos. Vale. Vale, me feries. Dime. Y ya she ya sells She She sells sea sea cells. ¿Sea cells sea cells o sea sea shore? ¿Es eso? Ya, ya, ya han pasado. Ya, despacito, okay. okay. de despacito, saca de la mano sin romper el molde. <risa> <risa> <risa> vale, ahora, ahora se ha vacío. Quita, quita, quita un momento. Vámonos. Sí, Yo, uy, ahora se ha salido bien, ¿eh? Ahora se ha vacío. Sí, se va. sí. <risa>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 no tengo tiempo, vamos a repetir una hora. ¿Cuánto tiempo dura, típicamente? Tiene que estar tres horas. Tres horas. Lo teníamos que haber hecho al entrar. Porque sí. No vamos a. Mi padre no pasa si nada. Se, si hablar, no voy a hablar, no pasa nada. Sí me tiraba un parpadrón. Vale, Dejalo, dejalo ahí, no, no, que hay que darle golpecitos, tú le vas dando golpes. Pero es que alguien ha estado rozado aquí mucho en la. Pero bueno, de igual. Hombre, es que me ha sacado todo. Venga, dale, caña al Danone. Y que no sobresalga, ¿vale, papá? Porque si no luego se queda un mazacote ahí de. Como la otra vez. Que no sobresalga de ahí, que sea justamente. Es que si no sale el mazacote, o sea, hasta que tape las manos. No, pero tienes que tener base, Cintia. Tienes que pero tener una, una base. Un o o no, no se va a poner... Claro. Vale, pero un poco, nada más. No el mazacote de la Bueno, re. pero algo para que no se, se rompa, la Cintia. La barra, la barra. Ya todo. Ya está, ya está, ya está todo por aquí. Es que luego es mucho, que se tardan mucho en secarse. Cuidado, cuidado, mira, mira, mira, la gota. Vale, y ahora, vale. espera. Ya está. Ya, pues esto. Vale, pues déjalo por ahí donde sea. Y ya está, que no lo lleguen. Lo ponemos aquí, y son, ahora yeah. ya son las 8. Sí. Wow. Ya está. Ya lo no tengáis. A las 11. Oye, por otra vez echamos menos. Aquí echamos, más sí, Cintia, sí, sí, sí, explica lo que pasó la última vez. Es que es la segunda vez, ¿verdad? La primera vez, ¿vale? Lo, com lo compré para el día del padre por un regalo, para bueno, era para el día del padre pero también para mi madre eh, claro, yo vi el vídeo seguí todos los pasos ¿qué pasó? que mmm, batí demasiado tiempo la mezcla y ya estaba empezando a endurecerse la mezcla, entonces dije, rápido, claro no estaban preparados no sabían cómo poner las manos, que si así que si asado y al final, me las manos tarde <ríe> y luego Gordon puede poner una foto de lo que salió. Salió un churro y que Salió una cosa así como. Una... Rarísimo. Sí, sí, sí, ¿Hay algo para poder quitarle el aquí bien? Rarísimo. ¿Todavía tienes lo que salió, Meces, o, sí. o se ha tirado? Me lo llevé al trabajo, lo tengo allí a disposición. De sí, pisa, sí, sí De pisa papeles. ¿sabes? De pisapapeles, efectivamente Sí, sí, yo tengo, lo tengo Y fue súper gracioso Lo conservo Vale Pero bueno, a ver Que para ser la primera vez Nos lo pasamos genial Porque teníamos la foto de referencia Y luego la foto Si <risa> sí, es verdad Es verdad <risa> La foto de lo que salió Oh, qué risa Entonces eh, le dije a mis padres Bueno, voy a comprar otro Porque ha sido mi culpa también Que lo he hecho mal Eh... Eh, mira mi padre, que, que yesero es, mira mi padre. 30, 30, 30. Mira vale tu, entonces tenemos que esperar muro, lo que sea. Eh, tres horas, ¿no? Y ahora hay que esperar tres horas. Luego lo enseñáis. Claro, bueno, sí, sí, va a salir. Esta vez va a salir mejor que la otra vez. Bueno, sois es 100% tiempo, tiempo Yo Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Porque la última vez yo moví no mucho Lo que pasa es que lo teníamos que haber hecho ya al llegar Así a las 9 lo podríamos haber sacado Pero ya bueno. no, pero bueno, ya está Pues para luego, luego si lo sacas y si no para mañana Y ya lo enseñas Esta noche lo hacemos, vale, gorda, Vale. a acostarnos Sí Vale, a ver Vale, India. Uh. Creo que aquí vamos a hacer un agujero, eh O algo Para que entre el aire, ¿no? Oh. No, ha Vamos, Sebas, a quitar. Bueno, sí. ya, ha salido más o menos bien, ¿verdad, cintia Sí, ha salido, ha salido bien, mejor que la última vez. Entonces, muy bien. Ya habéis visto la primera, el resultado de, de la primera y muy mal. Entonces, muy bien. Estas cosas son para siempre ¿eh? y... y... Son muy bonitas, muy bonitas.